Yo soy inocente lo que se me acusa. Lamentablemente no sé nada de eso. ¿Y por qué te vinculan entonces? Ya este... sabrá de por qué me vincula con esa muerte. O yo no sé, no sé. Son dos personas. Te... Hay uno que es cuñado mío, que nos criamos juntos de chiquitico. Yo no, puedo matar. yo no puedo matar a un cuñado mío, creo yo, que somos juntos. Nos criamos juntos y todavía las mamás con ahí conmigo somos como más hermanos. Yo no puedo matar a un hermano mío, creo yo. ¿Y la otra persona entonces? Es un problema entre ellos, un problema de, de, de riña y de droga y vaina. Que se mataron yo de uno con otro. Yo no puedo saber de eso, mamá. No. ¿Eres inocente? Entonces. Yo soy inocente, gracias a Dios no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué tú dices que te está acusando de haber hecho esto? Tú sabes que podéis, que podéis pasarlo, parece lamentablemente, como tiene el gobierno y vaina, quiere hacer lo que quiera. ¿Quién es él? Juan Carlos Cruz de Loyola. ¿no? ¿Por qué tú dices el poder? ¿Qué es lo que decía el Es abogado y como tiene su cuarto, quiero un dime a mí aquí, no sé por qué motivo. ¿Pero eres inocente, no? Yo soy inocente.